Aquí vos. Suelta bo. Oh, preparado a la guerra que vamos subiendo, vamos escalando, vamos ensuciando, Para llegar los límites, coroner y hacer el mejor. Puedo atar con la ilusión de matar Esto es lo que pasa de 45 Pero sé cómo abran los griegos, De indio a inglés La materia te lo puedo pasar muy bien Pero ver que dentro es de talento Dicen que muchos tienen Pero se pueden poner en la sede Y obtenerle, enseñarle lo que tienen Ponerse los pantalones y caminar Empezar y no maltratar Mucha so gente en eh, Venezuela se habla de sí. mundo ya. Mucha cosas, muchos temas lo acabo de hablar. Eh, pero no te me vayas a entregar Sé que como se bate, eh, pero sé cómo se hace. Eh, como dos palabras, como dijo un poeta. Hace, hace, porque también se así eh, Pero al final empezar a obtener no, no las so palabras easy. de estos temas. Eh, Grabado por estudios Estudio G eh, desde Venezuela. Eh, Punto. Vente que te hago un luto, pasando al del vente que esto no va ni siquiera ni al fin, para yo moverme como no que venirte aquí, ey, montate en el ring, ¿será que no puede contra mí? Compartir, Dilo lo que sí, ey, pero que no me alaben a mí, después que sea lo de esto, dos minutos, ya tengo darle pero ve cómo lo grabó dos minutos, si tengo la pauta, te puedo un bruto de puedo un grupo de los lo que mira yo, te puedo meter que te haces si okay, no go. esconderme de la mejor adicción, eh, porque estoy es eh. quiero, ver. Me quiero Cadijo, eh. Cadijo, el juntos solamente con el Rico. Oh. Oh. De con el Rico.